Ahora que tu ciudad parece otra, es el momento de sacar el máximo partido a la bicicleta. Calles limpias de contaminación en las que mejorarás tu movilidad y desplazamientos, siempre que adoptes las medidas adecuadas. Todos son ventajas. Podrás mantener la distancia de seguridad. Harás ejercicio. Y contribuirás a conseguir una ciudad más sostenible. Con este cambio, tu vuelta a la normalidad irá sobre ruedas.